tengo que darte la enhorabuena porque estás en el canal indicado Aquí puedes recoger muchísima información. Te animo también a que pases por nuestra página web o por nuestro perfil de Instagram para que veas todas las fotos de los proyectos que tenemos en alta calidad, pero si con todo el contenido que recibes en los vídeos y en las fotos no consigues diseñar la cocina que te gusta, esa cocina que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Hoy vamos a ver un proyecto, una cocina muy bonita con esa forma de fe girando en negro, seda, antihuellas, con todos los interiores en color madera y un montón de sorpresas que tengo en este vídeo, pero yo creo que la sorpresa más grande tengo que dártela al principio, y es que este vídeo no lo voy a hacer solo. Quiero recibir a mi amigo Félix. Félix. ¡Eh! Daniel Cocinólogo! ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, podía, podía presentarte, pero no lo voy a hacer tan bien como tú. Por favor, cuéntale a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas quién eres. Bueno, soy Félix, soy responsable de Transforma Decoración y Reformas, una empresa de reformas integrales. Que si no lo conocéis y queréis ver más del contenido que podemos hacer, Podéis visitar nuestro canal de YouTube, Los Hermanos García, e vais a poder ver los procesos de las reformas de principio hasta final, incluido este. Mola mucho, ¿eh? Los Hermanos García crea contenido explica las reformas, lo que muchas veces me pedís todo el antes y el después de cómo cambian las estancias. Y, por cierto, ¿hoy? hoy estamos en una viena muy especial. Sí, porque además estamos en Madrid y es que en mi casa, mi casa que no podía faltar, todos lo saben, sobre todo los transformadores, que mi cocina tenía que ser CJR de Daniel Colino y además es que es 100% cocina CJR de Daniel Colino. Y Daniel Colino, te, te doy las gracias, pero mira, yo ya acabo de ver todo el log, me lo ha enseñado entero, he tenido la suerte de ver todo el proceso. Quiero decirte que si clicas justo aquí también, en esta tarjetita que está en la esquina, eh, os enseña él y su hermana Mari el proceso completo de toda esta reforma. Así que el resto de detalles lo tienen en tu canal, sí, en Instagram también, recuerda En sus... Instagram también nos podéis ver el día a día de cada reforma de las que tenemos, eh, es, nos se es forma de decoración y reformas y ahí pues igual que en CJR podéis ver el día a día de todas las reformas que tenemos en curso y bueno y también a mí pues muchas veces es haciendo de haciendo, todo haciendo de todo tirando también de todo visitando a Dani <risa> <yendo> con él <risa> mola mucho os animo a, a que lo veáis eh, quiero eh, que vayamos viendo paso a paso la cocina y, y quiero también eh, que vayamos hablando sobre todo de la experiencia del cliente de todo lo que ha ocurrido cómo se ha diseñado muchas cosas y todas las dudas que, que teníamos el primer día que llegamos aquí vamos a hacer partícipes a todo desde de cómo de cómo discurrió todo este proyecto claro, porque bueno la experiencia fue de principio a final yo en mis jardines he vivido lo que un cliente vive cada día cuando comprará su casa de forma y nosotros pues eh, indicamos que pasan por Cocina JR que le van a hacer un estudio del espacio y de la cocina para sacar un proyecto totalmente personalizado, al igual que hacemos nosotros con el resto de la casa. Y aquí fue un poco así, según me dieron las llaves de casa, dije Dani, vente para Madrid, que necesito tu ayuda para diseñar esta cocina que va a ser la cocina de mi vida y que necesito que me digas cómo aprovechar el espacio de la mejor forma. Lo más interesante es que yo recuerdo cuando vinimos aquí a Medir, lo puedes ver en el vídeo de la etiqueta que te, te hemos colocado antes, y había una cocina. Sí, aquí ya había una cocina fea, pero una cocina… bueno, <risa> bueno para los gustos, ¿verdad? Ya, para sí, gustos no... eh, yo lo puedo decir, a mí tampoco me gustaba, pero sobre todo no se adaptaba a la idea que él tenía. Ni... Es que era muy importante porque estamos en un espacio abierto, es una cocina unida en transición hacia el salón, en un loft, que es un apartamento en dos plantas, precioso, por cierto, aquí os habéis lucido en la reforma, precioso. Y claro, era muy, muy importante. Y yo recuerdo aquí el primer día que ya sacamos un primer boceto de cómo es la distribución y luego hubo que ajustar colores, pero era algo muy similar a lo que teníamos. Teníamos súper claro que teníamos que comenzar por la zona de las sí. torres, porque no teníamos más paredes. Con la ventana y ya entrando en la zona de salón, eh, solo nos quedaba una única escapatoria, colocar aquí las torres. Claro. Y empezamos... Eh, salvando los primeros problemas. <risa> ¿Qué era lo que te molaba en la cocina? ¿Qué querías tener en la cocina? Yo en principio me hacía ilusión tener una vinoteca, porque soy mucho de vino, mucho de reuniones con familia, con amigos sobre todo, y tener el vino fresquito era importante para mí. Pero tuvimos que sacrificar unas cosas otras. Tuvimos que hacer un plan, ya lo dijimos en el vídeo de Tendencias 2022, antes de que arrancara el año 2022 dijimos que llegaba el octavo electrodoméstico a las cocinas, sí. que era la vinoteca. Porque sabemos que está muy en tendencia, eh, que, que está muy de moda y que yo animo a todo el mundo a que si hay tiene espacio, coloque una biblioteca No la colocamos, pero bueno. ha quedado un. Sí, ha quedado un por si acaso. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, nos pasamos a este frigorífico de bala, Frigorífico que al medir dos metros nos daba la capacidad para poder elegir o más conservador o más congelador. Al tener más parte de conservador, lo que tenemos es un espacio fresco mayor, donde por fin se puede dejar un estante entero, como yo he visto antes, es. lleno de botellas de vino. Es. Y así me da pues, los dos servicios el poder tener en esta parte toda la parte eh, de vino y nevera da, da, y luego en otro espacio tener almacenamiento que también era muy necesario eh, porque no me gusta tener nada por medio. <risa> <risa> Prueba de ello es también esta otra zona que hemos creado, eh, Félix eh, tenía algo también muy claro que era la altura del horno y del microondas, habéis vivido en otros, en otros pisos, en otros, sí, sí. En otros apartamentos y esto era un problema y era algo que teníamos que solucionar, que era el microondas a, a la altura y el horno a la altura que tú querías, sí. era importantísimo. Hemos visto en un montón de programas, la torre de horno y micro, súper convertible, con cajón grande, puerta arriba, 45 hay Hay una conjugación muy grande de, de este mueble uh -huh. y aquí elegimos el que pensábamos que se adaptaba mejor a tu estilo de vida. Y yo creo que aceptamos, ¿no? Aquí sí, que yo creo que también, porque eh, al final las alturas creo que son las adecuadas para mi estatura, porque eh, claro, la gente muy alta pues no tiene problema que el microondas esté alto, pero... Para mí sí es importante cuando abres el microondas, a lo mejor un plato de sopa, pues no tengas que sacarlo por encima de la altura de los ojos, sino que todo lo que tengas sea a satura para que no derramarlo. Entonces, creía que era importante esta alturas y luego, porque es que al final lo subes o lo bajas, el espacio de almacenamiento es igual, o sea, vas a tener más arriba o más abajo, pero, pero no pierdes nada. Exactamente. Él tenía claro desde el principio que su cocina tenía que ser negra, tenía que ser mate pero ¿qué tenía miedo? Es lo normal a las huellas. Sí, sí. Félix, no te preocupes, tenemos un acabado de antigüellas, pero ¿cómo de antigüellas es? Ahora que… voy a poner la mano porque tiene pulsador, sí. ahora que tú ya lo has vivido y lo has trabajado, ¿qué claro. opinión nos das de la antigüellas? Hombre, pues yo, yo estoy encantado y además de... es algo que me dejé guiar, como en todo prácticamente la cocina, pero que me dejé guiar mucho por ti porque me decía, Félix, ponlo, no te vas a arrepentir. Y es verdad, porque a es una es. Es el no tener que estar limpiando, de hecho es algo que normalmente me pregunta mucho la gente cuando lo ve y dice bueno, negro, uff, estabas todo el día limpiando? Bueno, hombre, a ver, siempre tiene que tener un mantenimiento como todo, yo creo, como cualquier, aunque no sea negro. Su suelo, hay que pegar, hay que pegar. La, El acto de cocinar casi implica manchar, es casi sí, imposible, es, es, es imposible A poco manchar. que hagas, eh, manchas, al final siempre tienes la bayeta en la mano, pero, pero porque es antihuellas no anti-suciedad, eso es. Si tengo la mano manchadas de tomate y lo pongo, pues no se repele solo el tomate. Claro que se mancha, pero que, bueno, no se mancha más de lo normal, o sea, no tengáis miedo, a, si os gusta un mate, si os gusta un negro mate, no tengáis miedo que no se va a manchar más que cualquier otro. O, o cualquier otro tono, acabado. acabado. Claro, eh, teníamos resuelto el acabado exterior, ahora teníamos que jugar con el interior. Podíamos elegir, podíamos ir con el color grafeno, ese color oscuro que tenemos para el interior de los muros que en tantos programas hemos visto. Nos podíamos quedar con el light gray que es ese color grisito claro, pero decidimos apostar fuerte y combinar alguna parte exterior de la cocina con muchas de las partes interiores, como se el ha acabado, en madera para el interior de la cocina. Tan elegante esta madera, tan bonita y tan elegante. Me gusta mucho y estoy seguro que también cuando abres el mueble, tener la parte de dentro decorada da le da otro a... punto diferente le a reina. Le da un punto más de calidad, un punto más estético, más, más guay. Y además esto es una cosa que yo no sabía que podíamos hacer en, en mi cocina y que tú me lo propusiste y lo tenías también muy claro a la hora de diseñar la cocina. Me dijiste, Feli. Esto va así, esto va así y el interior de los muebles van, van en, en, madera. en madera. Y yo, eh, sí, sí, sí van en madera porque cuando veas la cocina desde tal punto y vea la línea que tal y abras un arma, vamos, adelante Dani. <risa> Hay otro módulo que también eh, aquí es verdad que fue el que me ayudó a mí. Eh, yo este módulo eh, lo hicimos a línea de la parte de las torres. Las torres miden de fondo 62 centímetros. Los muebles altos, por norma, nuestros muebles altos miden 37 centímetros. Es decir, que este mueble debería de estar retirado hacia atrás. Pero Félix me dijo, Dani, ni hablar, yo quiero un módulo completo, ¿verdad? Sí, porque lo que necesito al final, si la casa es grande, por así decirlo, sobre todo para ser en Madrid, pero a nivel de almacenamiento, lo que no quería era llenar mucho espacio, ocupar mucho espacio poder tener salón y el comedor más amplio. Entonces, claro, si restas espacio de cocina, restas espacio de almacenamiento. Necesitaba poder almacenar lo máximo. Por lo tanto, dejamos la cavidad hasta atrás del todo a fondo 62. Eso nos suponía encontrarnos con el segundo problema, que era, como acabáis de ver, que la puerta al abrir tocara con la columna. Y aquí teníamos también dos criterios. Uno, saber que era así y que la apertura era más que suficiente para poder acceder al interior. Sí. Pero también, Podríamos haber colocado una parte fija para que esta puerta abriera en 90 grados. Félix lo tenía clarísimo una vez más. Me apaño perfectamente, abro la puerta y déjamela en 60, 60, 60 jugando con la simetría. Sí, porque vimos que, el, que lo, lo poco que no abría daba prácticamente la facilidad de poder sacar. O sea, no había ningún problema y más almacenamiento que necesitaba. Más es que pues almacenamiento. Lo leería muy claro, muy claro. Y esa zona. Aquí le dimos vueltas, igual que el resto del proyecto estaba como muy, muy claro, aquí se le dieron bastantes vueltas. Miramos una persiana, nos, nos parecía también muy buena idea. Miramos el mueble adelante y atrás, miramos un, un mueble abierto, ¿te acuerdas que sí. propusimos un mueble abierto? Incluso estanterías. Estanterías eh, hechas de pladur o hechas eh, nuestro acabado de madera. Sí. Yo ahora que lo veo, de verdad, estéticamente, me gusta mucho la solución que hemos tomado. Sí. Adelantar este mueble y crear este hueco con la madera atrás y con este costado también en madera, hace aquí este pequeño desayunador introducido en la esquina, que me parece maravilloso como lo tienes tú como un pequeño electrodoméstico. Sí. No molesta en la encimera útil, vamos a decir así, en la que estás todos los días, pero es que no, no bueno, tenemos que tener la tostadora, la cafetera y las cosas que usamos todos los días. Sobre todo cuando lo utilizas, y yo era una cosa que tenía claro, que tenía que tener estos tres electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, la cafetera, la fridora de aire y la tostadora, porque los utilizo prácticamente a diario, entonces quería tenerlos, y creo que los tienes, que es muy importante, los electrodomésticos que utilizas diariamente, que los tengas a mano. O sea, no te vale de nada tener que sacar todos los días la tostadora desde el fin, del final del mueble. O sea, los hijos que lo tengas en un sitio, que te han recogido, pero que lo tengas bien y, y que sea cómodo en tu día a día, porque es que si no, yo creo que acabas por no utilizarlos Efectivamente. Hablando de electrodomésticos, eh, quiero dar una pinceladita de lo que va a ocurrir dentro de un rato. Eh, vamos a ver una inducción que no se ve y ahí lo dejo y no la voy a explicar yo. Vale, ahí lo dejo. Me gusta mucho el acabado de encimera que elegiste para tu cocina y me gusta sí. mucho esa zona. Tu equipo colocó ese led ahí detrás que le dé también un punto de luz a esta zona y me gusta. Llega el mueble aquí abajo, no sé por dónde abrirlo. Mueble en esquina, también nos sentamos y charlamos. Feliz, ¿qué necesitas? Tienes cosas que guardar. ¿Qué hacemos? Hacemos un extraíble de 30, colocamos cajones interiores o hacemos la esquina hacia adentro. Al final yo creo, ahora lo va a contar él yo creo que no hay ningún mueble mejor que otro. Al final, el mejor mueble es el que mejor se adapta a tu vida, a tu ritmo y a tu familia. Y es lo que ha ocurrido aquí. Sí, aquí yo tenía claro, vuelvo a repetir, que el almacenamiento, que hay cosas que no utilizas en tu día a día, por ejemplo, pues eh, las copas, vasos, pajilla que no sueles utilizar en tu día, que solo utilizas cuando te vienen invitados. Y tenía claro que será el espacio perfecto para tenerlo no ahí almacenado. Y cuando llega el momento de tener que sacarlo, que lo vas a sacar una vez cada seis meses o o al año, o pues bueno, lo tienes ahí y no lo tienes por medio, porque es que si no, claro, lo tienes por el dónde lo metes? Contaba en el vídeo general que hemos hecho eh, de tu casa que claro, que hay en algunos casos que tenemos clientes pues que tienen algún problema de espalda o que tienen de un hombro o de un codo, que tiene alguna cierta limitación física que no le impide, hace su vida normal, pero que a la hora de, de agacharse se resiente, entonces, por ejemplo, esto para ellos no sería una no solución, no. pero que no hace falta, eh, no sé cómo explicar esto, tener un... Un gran, gran problema, que no, que no, que hay muchas personas que están dobladas de la espalda y solo agacharse supone un problema de accesibilidad. En ese caso, hay soluciones: cambiaríamos a la a cajones e interiores, siempre una solución. Pero feliz que el físico todavía la acompaña. En el momento, ah, me momento me acompaña, entonces, bueno, pues, bueno no tengo problema. problema con agacharme y si tengo que buscar algo, pues bueno, que, hay que haber veces que. que tiene, tiene que, que ser así, que tiene que ser así, no podemos hacer otra cosa. No nos falta nunca la columna en construcción que okay. siempre coincide en la, en la cocina y hay que salvar como sea. Esta columna nos limitaba en dos aspectos, el primero en este mueble en rincón porque si no esta puerta lo hubiéramos hecho un poco más grande, pero al límite con la columna. Y la segunda parte es que también nos limitaba en la profundidad de este módulo, se hace un módulo a medida. Con la profundidad más eh, aprovechada que se pueda sí. y aquí pues tienes colocada pues, tu zona de producción tus vasos y todas tus cositas, claro, de vino, las cosas importantes. <risa> Puedo enseñar sobre el vaso de Mau. Bueno es que aquí lo que es todos los cocinólogos que, que, que soy de Madrid o que habéis venido a Madrid seguramente de turismo habéis visto lo curioso que es que cuando vas a un bar a tomar un café el vaso que te ponen para tomar el café en Madrid es un vaso de Mau. Un vaso de caña. Yo, que soy el más madrileño que hay aquí, en Madrid, pues en mi casa se toma el café en un vaso de caña de Mao. A mí me hace gracia porque no toma cerveza. No. Es una persona de cada sí. mil que hay en el mundo que no toma cerveza. Feliz es una de esas, uno de cada mil, pero tiene sus vasos de Mao para tomar el café. Sí. Me encanta este vasito, ¿eh? Un día me invitas un café solo por solo por Eso sí. y la vajilla, que también sé que te gusta mucho. Ay, la vajilla, la vajilla, que la vamos a ver después. Fregadero, una de las piezas, un mueble históricamente. Abandonado, desolado, una puerta que abres, eh, tuberías por dentro, olor a humedad y en algunos casos eh, un cubo ahí sin tapa por dentro, el una historia feo de la cocina, en el rincón, rincón con <risa> por excelencia, <risa> 70 centímetros, un mueble fregadero cómodo, parte superior, la hemos visto en infinidad de programas para dejar todos tus productos de limpieza o pequeñas botellas, pero lo más interesante, en un loft, en un apartamento tan bonito con esta vista que tenemos ¿Dónde narices íbamos a colocar los cubos de basura? Me niego a tener un cubo de basura fuera. Dos cubos de basura en el interior, un espacio a ambos lados para seguir colocando productos de limpieza de más uso, como las bolsas de basura o las galletas, y además si estoy manchado o no quiero mancharme, cierro y empujo con el pie. Eso es. Algo que hemos visto muchísimo también en el canal, es que nos coincide en el diseño a narices el fregadero delante de la ventana. Sí, pues aquí mira que le dimos vueltas también si colocarlo en la península o en otro lado, pero es que no había otra forma de colocar el fregadero y donde, pues por medidas, tenía que ser ahí. ¿Qué llevaba una la ventana? Pues habrá que buscar una solución. Pues muy sencillo, es que la hemos visto muchas veces, un grifo plegable hacia abajo y solucionado. ¿Quieres abrir la hoja? No la abro a menudo porque tienes más ventanas para ventilar, pues fantástico, pero de esta manera dejamos habilitada la, la ventana. Y una pieza que está al lado del escudero, del grifo, para mí, es el, el dosificador. No, es que yo esa ¿Qué pieza comida, ya, claro yo ya no concibo el tener una cocina sin, sin el, el, el, dosificador. el dosificador, porque es que, que tendré que estar abriendo, que si el bote, que las manos mojadas, que se me escurre, que se me cae todo. O sea, es más fácil, le o sea, así, lo tienes ahí al lado. Y es que a veces hasta se nos olvida que el propio, el propio nombre lo indica dosifica la dosis. Porque tú cuando haces así con el bote, a veces, yo creo que desperdicias jabón. Sí, sí. El dosificador te da el toque exacto y a veces si necesitas menos, tú sabes que pulsando un poco menos saca, saca menos jabón y con eso es suficiente. Mm -hmm. Me gusta la composición en negro, me gusta las puertas en negro, me gusta el gola negro y me gusta el zócalo negro y es que recuerdo, seguro que muchos eh, vieron la historia en Instagram cuando viniste al estudio, en León, a ver tu proyecto con todo el equipo y estuvimos allí en el ordenador dándole vueltas y vimos esta infografía. Sí, sí, sí, vamos, es que es clavado la infografía a lo que es el diseño al final, eh, es lo mismo que, que, que vimos allí y ha quedado perfecto. Quedó muy chulo. Seguimos con el lavavajillas. y aquí hay algo que sí que me gustaría que digas tu testimonio. Eh, en principio vives solo. Sí. Eh, barajamos colocar una lavavajillas de 60 centímetros o una lavavajillas de 45 centímetros, porque esto lo escuchamos muchas veces en el estudio, pero nosotros pensábamos de buen corazón eh, y sin nada malo que decir que una lavavajillas de 45, que si tienes espacio, otra cosa es que estés limitado en el espacio, que nada que hablar de sí, limitado. Exacto, pero si tú tienes espacio, yo creo que es mejor colocar un lavavajillas de 60 centímetros que con el ciclo de media carga y con el ciclo auto, que detecta la suciedad cuando lava y para una vez que están limpios los platos, sin importar si hay 5 o hay 50, mm. al final la vajilla es de 60, se le saca uso. Hombre, el F se le saca mucho más uso, creo que al de 45, porque al final eh, yo me lo planteé en su momento, pues para mí solo, ¿para que voy a querer una vajilla de 60? Bueno, o empiezas a, oye Félix, no te preocupes, auto lavado, eh, tiene además el, la media carga, pues, pues a lo mejor, eh, ¿qué te condiciona el de 45? Que al final la cocina siempre va a ir ya diseñada a 45. Sí en un futuro, eh, no vivo solo, <risa> <risa> que, que espero que sea así <risa> y que tengas hijos y tal, pues claro, eh, qué haces con un lavavajillas de 45 con 4 personas aquí, con niños, a lo mejor es imposible. O sea, al final, claro, te limita a que ya para toda la vida o cambias la cocina entera o... De manera. De manera mejor de 60, sobre todo integrado también, una parte muy importante. Te iba a preguntar, eh, lavavajillas de integración o la vajilla se ha visto? <risa> Nada, o sea, yo en mi cocina tenía que ser integrado 100%, todos los electrodomésticos, la lavadora no la tengo aquí, bueno, la tenemos debajo de la escalera, de la encontramos ahí un espacio perfecto para colocarla y así despejar el almacenamiento, pero la vajilla tenía claro que tenía que ir panelado y que no se viera, porque es que al final la estética que te da una cocina con todo panelado por completo. La estética es súper importante, nosotros además que somos tan tan calculados para la simetría 60-60, fregadero de 70 en el centro, pero claro, piensa también a la hora de limpiar, de limpiar una puerta lisa, que pasas una valleta lisa a limpiar toda la forma que da una puerta a un lavavajillas, claro. con sus correspondientes botones, su asa, sus formas, sus pliegues, siempre es un poco más complejo. Y no quiero decir que un lavavajillas en acero esté mal, ¿eh? que, que podrás ver en muchos de nuestros programas los electrodomésticos en acero, pero sí que quiero decir que al final el tránsito de la vida y en el día a día hay que buscar cosas que te ayuden y que si te quedan bonitas, pues mejor. Claro estéticamente, además una cocina abierta al salón que justo te pilla de frente a la entrada de la casa, o sea, son ciertos puntos que hay que tener muy en cuenta a la hora de la estética y que eso también me ha para mucho, te feliz esto aquí, esto aquí, esto tiene que ir de esta forma porque estéticamente te va a quedar mucho mejor y es que al final eh, hay cosas que solo los profesionales están ahí al día a día. Eh, con ello, pues son detalles pero os de cuenta que a lo mejor otros no se a cuenta. Solo os digo una cosa, lo que vamos a ver ahora, eh, Feliz me llamó un día y me dijo, Dani, la encimera y la placa de inducción me encargo yo. Ahora os la enseño, ni te muevas. visto toda la zona de torres, hemos visto también la zona de agua con toda la encimera y el pequeño electrodoméstico, pero nos quedaba una parte súper importante dentro del proyecto de la cocina, que es la península. Dos gavetas de 70 centímetros, con cubertero interior, que ahora explicaremos por qué elegimos el cubertero interior, y el acabado, qué bonito, ¿verdad? Cuando es una mesa, toda la maderita dentro. Un módulo que también históricamente, que me perdonen, ese suele ver también en plástico, como más, como más sencillo. No te esperas ver un cubertero cuando abres con fondo grafeno, madera combinada con el resto del mueble, queda chulo. Es precioso, de hecho, cuando abro siempre que hay gente, me dicen, bueno, pues este cubertero es algo que habéis hecho... Claro, es que es, son detalles que tenéis vosotros, que no siempre se ven y que le dan un toque a, a la cocina, a los muebles y todo, pues de calidad, de cuidado, personalizado. Entonces, bueno, pues es que al final hace que todo tenga sentido en esta cocina. Lo más genial de todo es que este cubertero es el cubertero estándar. No hay menos de esto. Tampoco hay sí. mucho más. Quiero haber elegido todo el fondo en madera. Quiero decir que es que no, no damos opción a otro cubertero. Sí. Tampoco lo hay, ¿eh? A mí me gusta mucho cómo viene así. El cajón interior, además, eh, todo la, la, el cubertero con el fondo que tantas veces hemos hablado en otros programas. 48 centímetros para un cubertero normal. Nos vamos a 55. Ganamos toda esta sección de atrás. Y puedes cerrar los dos a la vez. O si quieres. Cierras el cajón, coges de la parte interior y accedes fácilmente. Querido amigo, esto es cosa tuya, sí. me gusta, yo no lo voy a poder explicar tan bien como Félix. ¿Cuántas veces eh, me habéis preguntado en todas las redes sociales y en todos los mensajes que me, se me pueden enviar? Dani, ¿qué pasa con la inducción invisible? Félix eh, tenía clarísimo eh, que eh, proyectó colores acabados, pero la encimera y la inducción me dijo, Dani, esto déjamelo a mí, que sé lo que quiero. Y esto es, sí, me encanta. encanta. Además, yo ya tenía la experiencia de haberlo vivido, por eso puedo hablar tanto del producto, no solamente por eh, lo que lo conozco dentro del sector, sino porque lo he vivido y lo, lo he experimentado y, y estoy, la verdad, que muy contento porque te da unas posibilidades que otro tipo de encima, otro tipo de inducción no... No te las da. En este caso, eh, la inducción invisible que tenemos montada es la Cooking Surface, que la monta el grupo Stone Group aquí en Madrid y, y que tiene bastantes tipos de, de encimera. Yo he elegido eh, la máquina Gold, que es el modelo de esta, de esta encimera, que es en negro con este veteado marrón y que tiene esta característica que, dentro, o sea, debajo, justo encima de los cuberteros, va la inducción. Esto lo que hace es que nunca llega a calentar, a no ser que cocines una mucho tiempo pero tiene la, la característica que no calienta el porcelánico uh -huh. sino que lo que calienta es lo que pongo entonces tú puedes retirar la sartén incluso no te quemas bueno, tiene muchas posibilidades que quede que, te, que es lo que te favorece eso que tú puedas utilizar el mismo espacio para cocinar para cortar para poder después comer porque estás cocinando aquí pero tú estás comiendo todo ahí y utilizas todo el mismo espacio para todo O sea, creo que es, que es algo muy innovador, muy práctico y que también a nivel estético, que sabes que para mí es bastante importante el tema estético, pues claro, la gente cuando viene a mi casa me dice vale, la campana está ahí arriba, pero dónde está la intuición? Porque además tienen varios tipos de, puedes elegir cómo quieres que marquen donde van los fogones. Yo en mi caso eh, solo he querido que pongan unos puntitos que te graban con una, con una pistola y, y tienes aquí un punto, aquí otro y aquí otro. Hay diferentes intensidades. Este es el, el más grande, que luego manejas todo con un mando. Este luego va y luego este es el de menos intensidad. Todo esto se maneja tiene dos formas, pero se maneja todo a través de un mando, un mando a distancia, que es este que puedes ver aquí, y que tiene para poderlo integrar en el mismo cajón uh -huh. o tenerlo aquí suelto. También tienes una aplicación para el móvil, que lo puedes utilizar desde el móvil. Pero... Eh, para mí. Me parece práctico, me parece que es una buena opción, sobre todo para cocinas pequeñas, en las que tienes que reducir espacios para poder aprovecharlo bien. Y a nivel estético, pues, bueno, puedo decir que por uno que viene a mi casa, una de las cosas que también alucina es con la inducción visible que, que no se sabe, está. Así es Félix, <risa> yo no puedo hacer nada. Bueno, está muy bien, eh, me gustaba que lo, que lo cuentes tú porque lo has vivido, lo has tenido en, en tus carnes, lo controlas, lo manejas. Seguramente igual te quedan un montón de dudas, eh, repítele tu Instagram y tu canal de YouTube para que no haya dudas. Tenéis, nos podéis encontrar en Instagram, en Transforma, Decoración y Reformas, donde vais a tener contenido de todas las reformas que realizamos eh, en, en el día a día. Y luego en nuestro canal de YouTube, de los Hermanos García, que ahí puedes ver todos los proyectos que hacemos desde el principio hasta el final en unos vídeos muy entretenidos y muy entretenidos sí. Sí. es verdad si te quedas también acerca de estas encimeras y de estas placas yo no te puedo ayudar pero él sí te puede ayudar comunícate con él sí. y estoy seguro de que encontrará una solución o no te sabrá indicar por cualquiera la de las redes sociales incluso en la página web tendrá un correo de contacto puedes sí. contactar sí. Un número de teléfono con nosotros en Instagram con mensaje directo o sea facilidades todas lo tienes fácil Félix, eh, me gusta mucho, acompáñame a la parte de, de atrás, me gusta mucho también el, el acabado, o sea, el, el voladizo que le dimos a la barra. Fue algo que también comentamos muchísimo. Sí. Eh, que necesitábamos una barra. ¿La barra se utiliza en el día a día? Pues es que yo no consigo mi cocina sin tener una península con barra para poder utilizar para desayunar, comer, cenar, eh, trabajar, incluso la reunión con los amigos. O sea, para mí es una de las partes fundamentales de mi casa. Yo creo que muchas veces hasta en las visitas eh, todo gira alrededor de la península. O sea, me parece que es fundamental en la casa. Es increíble que un voladizo de 22 centímetros sí. consiga aunar a las personas, que ocurran cosas, que haya conversaciones, que acompañen al cocinero o a la cocinera. Pero que la acompañen no solo en la elaboración, sino también a la hora de limpiar y de recoger y de todo. Porque como está todo comunicado... Se forma una cadena, un equipo, desgotabas, sí, sí. uno viene, coloca, las vajillas mete... O sea, es alucinante, porque hay muchas veces que solo tienes que mirar. <risa> y, y los invitados te recogen la cocina entera. Invitados siempre de calidad, ¿eh? Esto sí. es lo importante. Me gusta también por el tema de que la cocina esté unida al salón, porque no se pierden conversaciones, no se aísla ni el cocinero ni la cocinera. Es, todo ocurre en un, en un mismo lugar, entonces todos estamos integrados. Ahora imagínate en una familia y es que... No sé cuántas veces lo he dicho, pero no me importa repetirlo. Yo creo que tengo mucha suerte de poder diseñar un espacio como la cocina, porque toda la casa es súper importante, pero sí. yo le doy mucho valor a la cocina, porque en las cocinas ocurren cosas. Cosas como que las parejas hablan, los matrimonios deciden su próximo destino de vacaciones, los padres hablan con los hijos, los hijos hablan con los padres, los amigos se cuentan, se todo, se cuentan su semana y su día alrededor de un café en un vasito de cristal, o de un refresco, o de un buen vino. Entonces, en las cocinas pasan cosas, que al final en el sofá, y has cansado, y te gusta ver la tele, se habla, pero es más relajante. En las habitaciones, bueno, pues puedes charlar también. Pero la intensidad de todo lo que ocurre en una cocina, yo creo que no lo iguala ninguna estancia de la casa. Y tenemos esa responsabilidad, Félix, tanto tú cuando reformas el espacio, darle el sentido correcto con la iluminación, con la altura, con las puertas, con las entradas y cuando llegamos nosotros a hacer un proyecto en el que pongamos los medios para que esas cosas ocurran sin saber qué ocurren. Así que es algo muy, muy mágico. Muy mágico. La cocina es muy mágica y para mí, ya lo sabes, que para mí era un, una parte súper importante mi proyecto y creo que lo habéis conseguido, eh, lo he conseguido, que la parte más importante para así decirlo de la casa cuando llega la gente el punto, el foco eh, de la casa sea qué guay. Solo me queda decirte, deciros dos cositas, eh, eh, dos puntos clave porque lo dijimos al principio de tiempo. Nos hemos dejado un pequeño módulo aquí detrás con pulsador por si mañana necesitamos colocar esa famosa biblioteca, ¿verdad? Sí, es. y algo que en el diseño también teníamos clarísimo, era este fondo en madera para que hiciera juego con toda la parte de atrás. En su canal hemos explicado qué puede ocurrir cuando tienes dudas de suelo de madera, pieza en madera, lo hemos explicado en el vídeo de su canal, te habíamos dejado el enlace al principio, por si te interesa qué opinión teníamos. Y bueno, feliz yo, Solo darte las gracias, uno, Jolín, por confiar en nosotros, que lo sabíamos, trabajamos juntos, hacemos buen equipo, los transformadores y los cocinólogos, cuando nos juntamos, hacemos cosas muy chulas sí, sí. que estás viendo en el canal, que estás viendo en Instagram y muchas más cosas que, que verás que te van a gustar. Eso es. Eh, disfrútala. Sí. Es un hogar precioso. Muchas Feliz. gracias. Y tú, que la vas a disfrutar conmigo, seguro. Familia, yo soy Daniel Colino, este es mi amigo Félix, de Transforma. Os decimos que os esperamos en el próximo vídeo. ¿Cómo despido yo de los vídeos siempre? ¿Te acuerdas? Con el ¡Una, dos y tres! ¡Adiós!